A tempranas horas de este viernes, el diputado del Partido Revolucionario Moderno en esta provincia Duarte, Franklin Romero, visitó a la joven Carmen Luisa Almanzar, a quien los médicos le diagnosticaron cáncer de colon y vive en precarias condiciones. Romero se comprometió con ofrecerle las ayudas que sean necesarias a dicha joven. Pues mire, estas son situaciones que, que sacan a uno realmente de, del ser, entonces... Son situaciones muy difíciles cuando uno ve personas jóvenes con un futuro por delante, arropada por una enfermedad terminal como es el cáncer. Que como yo digo, el cáncer es algo que no es del rico ni del pobre. Eso es, a cualquiera nos toca. Entonces, a lo que no nos ha tocado, darle gracias a Dios y a lo que le ha tocado, porque tengan una mano amiga. Entonces aquí vinimos nosotros, en socorro de esta joven, que de la comunidad y a través de, de ustedes, de, de la prensa, que ya han hecho un trabajo aquí. Pues Nosotros vamos a cubrir las necesidades de ella, su alimentación, eh, vamos a dar una mejor calidad de vida aquí. Mientras se construye una casa, que también vamos a construir la casa ahí al lado, que ya su parada empezó a hacer los hoyos. Y ya esta semana estamos recibiendo los materiales y ella hoy mismo ya está recibiendo su, su alimentación, le vamos a traer un televisor para que ella se entretenga mientras tanto, un teléfono para que chatee, okay. ella le gusta entrar a las redes. Y nada, quizá ella se va a sentir bien, pero yo creo que a mí me da más satisfacción poder ayudar a la que realmente que ella reciba la ayuda. Yo me siento bien, gracias a Dios, que me va a ayudar. Le doy gracias a Dios, que le dé salud y vida, que para adelante, que sea para adelante, que Dios nos que lo ayude, que nos ayude. Y Dale Almanzar, madre de Carmen Luisa Almanzar, también agradeció el gesto del funcionario. Un diputado me va a ayudar conmigo, yo no tengo eh, recursos para yo soportar soport, esto eh, y soportar esto. Yo le doy muchas gracias a ustedes que vinieron a cooperar conmigo, porque yo me estaba viendo en una situación que yo no podía venir hermano porque está joven, tiene ese cáncer y me cobre. En horas de la tarde, el comunicador y alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alestías, le hizo llegar una estufa con un cilindro de gas a la humilde muchacha que espera el aporte de personas nobles para poder alimentarse y comprar los medicamentos que se requieren para tratar este mal. Carmen Luis Almanzar vive en el sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.